A este también le tengo mucho cariño, el Nick Shade, eh, Building Strip Plank Boats. Dirás, ¿qué demonios hace un, un libro de construcción de canoas en un programa de deportes de inercia? Eh, la construcción de, pa, con paneles de espuma de un monocasco... Eh, yo personalmente lo hice de una manera muy similar a cómo se construye un kayak o a cómo se construye una canoa, ellos lo hacen con eh, núcleos de madera, madera laminada con fibra de vidrio y nosotros cambiamos la madera por espuma, pero la gran mayoría de técnicas son muy muy muy aplicables. Eh, desde cómo se construye, cómo tema de acabado, las esquinas, etc. Es muy muy interesante porque es muy aplicable. Si te vas a plantear el construir un chasis de un coche de inercia desde el punto de vista y intentar hacer un monocasco, eh, es muy interesante porque no, no es nivel autoclave, sino es nivel aficionado en su garaje y muchísimas técnicas son muy aplicables. Igual te acabas animando y acabas construyendo una, una canoa también. Eh, cambiamos de capítulo, nos vamos a la aerodinámica en aerodinámica tenemos tres, eh, tres libros, no, no, no he podido reducirlo a dos porque la verdad es que los tres son muy interesantes. El primero de ellos, igual que hablábamos que el, el Milliken era un poco la biblia del, de la dinámica, el, el CATS es un poco la biblia de la aerodinámica, ¿vale? Race Car Aerodynamics, generalmente se conoce más por los, títulos de los, por los nombres de los autores que por los títulos. Eh, es un tratado magnífico sobre eh, aerodinámica de coches de competición, ¿vale? Eh, todo lo que hemos estado viendo en estos cursillos lo tienes aquí muy ampliado, eh, desde la base ET. Teórica de lo que son eh, resistencia aerodinámica, empuje, eh, etcétera. Eh, todas las aplicaciones, tanto en vehículos eh, hace años, en vehículos de calle, como en la actualidad en, en vehículos de competición, eh, túneles de viento, eh, pues, todo lo que te puedas imaginar, todos los eh, mapas de presiones, etcétera, cómo influye la aerodinámica en la. En la el rendimiento de un coche, etc. Eh, lógicamente está muy centrado en lo que son coches de competición... ...con lo cual está muy centrado también en lo que es la carga aerodinámica... vale, ...en, en lograr la carga aerodinámica con la menor penalización aerodinámica posible... ...pero evidentemente hay muchas cosas que aquí eh, no son directamente aplicables... ...a los deportes de inercia porque nosotros buscamos sobre todo... ...sobre todo la reducción de la resistencia aerodinámica... ...pero desde luego como libro de cabecera es magnífico. Un poco en la misma línea y de nuevo un poco a la parte más práctica... Simon Macbeth, que es muy conocido porque es un periodista, además eh, escribe, si te gustan las revistas de automovilismo seguro que le conoces... Eh... Es un resumen muy interesante de a lo largo de muchos años de trabajo en el túnel de viento y sobre todo está basado un poquito en experiencias concretas en el túnel de viento comparando un vehículo, pues cambiándole, no sé, poniéndole un gurney flap, quitándoselo, etcétera, con un montón de datos prácticos y de eh, mapas de CFD, etcétera, de cómo van influyendo cada uno de estos cambios en la aerodinámica de los vehículos. Es, digamos, un poquito la parte, ya te digo, más práctica, más en el túnel de viento de los pequeños cambios que se van haciendo en un montón de disciplinas de de automovilismo y cómo va modificando tanto la carga aerodinámica como la resistencia aerodinámica. Evidentemente hay capítulos que nos interesan más a nosotros, pues por ejemplo estos que están dedicados un poquito al, al Fórmula 4, a coches que no tienen eh, carga aerodinámica y otros que quizás nos, no nos afectan tanto, pero mira, ¿veis? Aquí tenemos un Fórmula 4 que no tiene alerones, pues los coeficientes de penetración aerodinámica, cómo los mejoraban, etc. Eh, es un gran complemento al anterior y desde luego es un poquito la, la, la parte un poquito más práctica más visual más de fotografía del catch es un magnífico complemento el, el macbeth y el tercer libro de aerodinámica que voy a traer mmm, lo traigo el, el Goro tamay el The leading edge eh, lo traigo porque también es muy especial y es muy muy muy aplicable a los deportes de inercia está centrado en el diseño aerodinámico de coches solares eh, los coches solares comparten muchas de las necesidades con nosotros porque las velocidades a las que circulamos son parecidas y ambos buscamos la resistencia aerodinámica mínima. Entonces es un tratado realmente apabullante sobre cómo reducir la resistencia aerodinámica de los coches solares en los cuales, ya te diría yo, el 60-70% de, de lo que cuenta aquí es aplicable a los coches de inercia y desde luego es muy interesante si realmente quieres plantearte eh, construir una carrocería, bien sea con las ruedas al aire o con las ruedas cubiertas, eh, si estás buscando sobre todo lograr una carga aerodinámica cero y reducir al mínimo la resistencia aerodinámica. Es magnífico, muy bien ilustrado también, con muchos ejemplos prácticos, muchos años de experiencia eh, resumidos. Es muy interesante. Bueno, volvemos a la parte mecánica. El Allen Staniforth Competition Car Suspension está evidentemente centrado en la suspensión. Es un libro muy completo, muy interesante, que además, para mi gusto, combina muy bien la parte teórica, con la parte un poco práctica, otra vez a nivel aficionado, eh, centrado en todo lo relacionado con la suspensión de un coche de, de competición. Además, está muy centrado en los coches un poco de subida de montaña, monoplazas, con lo cual son muy aplicables a, nuestro, a nuestras categorías. Eh... Puedes encontrar desde una discusión sobre cómo ha ido evolucionando los diseños hasta que se ha llegado un poco al, al famoso eh, trapecio no paralelo y, y desigual eh, y viene un poco muy detallado, ya te digo, desde maneras de construirlo, una discusión muy a fondo sobre el, el Ackermann, eh, ratios de, pues, de entre, longitud de entre ejes con anchura de vías, eh, cómo influyen los ángulos de la, de la dirección en la suspensión, todo lo que vimos en los capítulos de, de suspensiones, algo relacionado con la suspensión activa, que en nuestro caso es interesante pero no es aplicable, eh, y luego unos cuantos ejemplos prácticos de cálculos de de centros de balanceo, lo que nosotros hicimos con el simulador de, de suspensiones eh, aquí mismo, en este mismo ordenador, con, en el capítulo correspondiente que ya se hace por ordenador, pues cómo se hacía antes con una especie de calculadora, con una maquetita con cuerdas para calcular los centros de balanceo, qué influencia tiene el subir, bajar centros de balanceo, centros de transferencia, etc. Eh, muy interesante, muy interesante, muy centrado en el tema de suspensiones, evidentemente es un complemento a alguno de los libros de, de dinámica, pero si te, te, te interesa el libro de. Eh, el tema de suspensiones, desde luego, es un libro de cabecera para tener en todo lo relacionado con el tema de suspensiones. Otro libro, un poquito que nos toca tangencialmente, pero muy interesante, eh, es el libro del desarrollo del Pack Car 2, ...que bueno, todos los compañeros que, que estáis en los Deportes de Inercia... ...y habéis venido desde los coches de ahorro de combustible... ...lo conoceréis porque es el coche que tiene el récord del mundo... ...por lo menos a día de hoy, de ahorro de combustible... ...son de estos que con un litro de combustible recorren 5.000 kilómetros... ¿no? ...entonces mmm, está muy centrado en muchas cosas igual que nosotros... ...ellos quieren bajar muchísimo la resistencia a la rodadura... ...quieren bajar muchísimo la resistencia aerodinámica... ...son coches más o menos de nuestro tamaño y viene de nuevo... ...desde la eh, evolución histórica de cómo se ha ido tratando... Y eh, vienen muchísimas cosas muy aplicables, porque de, tanto del tema de los neumáticos, son neumáticos parecidos a los nuestros, con perfil redondo, cómo influye la caída en la resistencia a la rodadura, cómo fueron encontrando el ángulo más adecuado, sistemas de giro evidentemente la dinámica nuestra es más exigente, nosotros las curvas las pasamos más rápidos y, y, y tenemos más exigencias dinámicas que un coche de ahorro energético. Eh, Resistencia aerodinámica, un poco en la línea del, del, coche, del libro que vimos antes de los coches solares, un poquito en esta, en esta línea, de cómo se fue haciendo la maqueta, cómo se fue diseñando con el vehículo, todo el tema de ergonomía, es muy parecido al nuestro. Eh, cómo se fabricaron, bueno, desde el tema de los rodamientos que emplearon, fabricaron ellos sus propias ruedas, es un poco un compendio de cómo se construyó este coche, muy, muy, muy bien documentado y muy interesante porque tiene muchas cosas aplicables a, a nuestro mundo. y Desde luego da gusto, está hecho por, una, por un equipo de una universidad suiza y, y da gusto encontrarse con, con libros con esta calidad y con esta grandísima cantidad de, de información disponible para el, que, para el que quiera leerla. Os recuerdo que en Zona Gravedad, en la página de bibliografía, tenéis todos los enlaces para localizarlos rápidamente por, por internet.